Despierta en la madrugada, envuelto en sudor, presa de una espantosa pesadilla. Transcurridos algunos minutos, descubre que ésta no es tal. Que vive una intensa y desgarradora realidad que lo remonta a épocas que no desea recordar. Y parece estar su vida en juego. Aguas de Culpa Despertó en la madrugada. Aún estaba muy oscuro. No acostumbraba despertar a altas horas de la noche. Con sus ojos ya bien abiertos, pudo observar que todo era completa oscuridad a su alrededor. Sus dilatadas pupilas no lograban descubrir la más insignificante partícula de luz por más esfuerzo que hicieran. Algo desconocido lo amenazaba. Necesitaba ver, pero la negrura de alrededor era un símil de la que guardaba en su interior. Intentó moverse, incorporarse, llegar a tientas hasta la lámpara que yacía sobre la mesita de luz. El horror lo apretó hasta las entrañas. Nada lógico estaba sucediendo. La total incoherencia husmeaba el lugar. No se podía mover. Sus brazos estaban pegados al cuerpo, su cuello, y eso, sosteniendo una cabeza que reposaba inmóvil sobre la almohada que empezaba a mojarse de sudor. No podía ser. Todo su cuerpo era una piedra que solo respiraba. Él era médico, experto en experimentos. Hizo la prueba. Intentó mover apenas un poco el dedo índice de una de sus manos. Luego de la otra, nada. Todo formaba parte de la misma roca humana. Es que había sido toda su vida una roca humana. Intentó pestañear descubrir que quedaba en su cuerpo algún pequeño músculo dispuesto a moverse ante la orden de su cerebro pero ya no podía dar órdenes ninguna ni siquiera esas todo su cuerpo una maciza masa inerte sobre su nuevo colchón de plumas recibía el roce suave de una sábana almidonada al menos sentía. Su empapada piel evidenciaba el correcto funcionamiento sensorial de su organismo. Las gotas caían y mojaban también el colchón. Sufría la picazón que las cosquillas le producían en todo el cuerpo. En especial en la nariz y la espalda. Y no podía rascarse. ¡Qué horrible sensación! Y por un instante se le cruzó la imagen de sus víctimas. Esto debe ser una espantosa pesadilla, pensó. Necesito despertar lo antes posible. De lo contrario, enloqueceré. Notó que podía mover los músculos de los ojos, los únicos pequeños músculos que aún obedecían sus órdenes. Pero qué cínico era todo aquello. ¿De qué le podía servir mover esos músculos si la habitación permanecía en una completa y total oscuridad? Sentía como si todo su cuerpo estuviese revestido de una armadura de acero blindado, sin un resquicio y ceñida al cuerpo de manera tal que, además de inmovilizarlo, lo apretaba, cada vez más. «¡Qué horror!» pensó. «¿Qué habré hecho para merecer esto, Dios mío?» Pero de inmediato... Se retractó de lo preguntado. No quiso saber la respuesta. La pantalla negra en la que se había convertido su habitación estaba acompañada de un silencio aterrador. Sabía que no podía saber. ¿Es que había quedado completamente sordo? ¿O la habitación en realidad se encontraba en completo silencio estaba realmente todo tan oscuro o él había quedado ciego un repentino y desesperado impulso lo llevó a intentar gritar pero su voz no existía estaba mudo la única ventana de la habitación daba a la calle no importaba la hora que fuera. No podía transcurrir tanto tiempo sin que recibiera la filtración mínima de un haz de luz. También estaba ciego. Siempre había sido una calle transitada. De tanto en tanto, se escuchaba el motor de un coche, una bocina el sonido de algún pájaro, voces. Siempre había sucedido así. Algo debía escuchar, además de ese infernal silencio. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso estaba también sordo? Llorar, llorar. Tenía tantos deseos de romper a llorar. Pero se encontró vacío de lágrimas, sin posibilidad de muecas y sin cuerdas vocales que omitieran algún sonido. Debió quedarse con las ganas. Se preguntó cuánto tiempo podría permanecer en ese estado, completamente inmóvil y carente de casi todos sus sentidos, excepto por las percepciones táctiles. Sobre su sentido del gusto, nada sabía y continuaría sin saber mientras se mantuviera en tales condiciones. Por fortuna respiraba y lo hacía bien, sin obstrucciones, y podía pensar. Era consciente de lo que le estaba sucediendo. Pero qué clase de muerte sería aquella si su situación no se revertía. Se encontraba en manos del destino, sin un mínimo de control sobre lo que con él iba a ocurrir. Esto volvió a recordarle una vez más a sus víctimas, pero de pronto sintió como aquella especie de armadura metálica que lo cubría y apretaba comenzaba a crecer hacia arriba, cubriendo su cuello y luego su mandíbula inferior. Sus labios sintieron el frío metal que tapó por completo su boca y la mandíbula superior, a medida que se acercaba a las orejas, a las mejillas y a la nariz. Entonces desesperó, los fuertes latidos de pánico de su corazón retumbaban en su pecho y en sus sienes. Su cabeza toda latía cuando rogó morir en ese preciso instante y detener la agonía. Sin embargo, inhaló aire profundo en el mismo momento en que la máscara de algún extraño metal se terminaba de cerrar, conteniéndolo a él dentro. Quedó atrapado desde la cabeza y hasta los pies. Perdón por todos los pecados, atinó a pensar unos segundos antes de que sus pulmones fueran a estallar. Su extremo sufrimiento físico y psíquico convocó nuevamente a la memoria. La máscara comenzó a derretir su metal exactamente en el lugar de ubicación de su boca y las fosas nasales, en el momento exacto en que empezaba a desvanecerse ese era el mayor castigo que habría podido recibir, continuar viviendo. Pudo comprobar que la armadura metálica que se continuaba en máscara por su parte superior no era más que una ilusión que sólo lo inmovilizaba cuando empezó a sentir en diferentes partes de su cuerpo los pinchazos de gruesas agujas que escarpaban su piel destrozando sus venas, inoculando dolorosos líquidos que se solidificaban dentro de su cuerpo. Los dolores eran indescriptibles, pero mucho peor resultaba no poder revolcarse, gritar, llorar. Quizás por efecto de las inoculaciones, sufrió terribles convulsiones dentro de esa roca maciza que era su cuerpo. Los temblores sacudían sus entrañas al no poder expresarse fuera. Sus ojos, aún envueltos en oscuridad, parecían a punto de explotar. La abundante espuma amarillenta que expedía por la boca estuvo varias veces a punto de ahogarlo llenando sus pulmones de la viscosa pudredumbre. Después de media hora de interminables suplicios, su situación empezó a estabilizarse. «Es la tendencia de nuestro organismo, siempre que encuentra las condiciones adecuadas», pensó. «Las convulsiones y las excreciones» disminuyeron hasta desaparecer, pero la fiebre estaba muy alta. ¿Quién estaría experimentando con él? ¿Por qué? ¿Y para qué? Interesantes preguntas que lo remontaron a un lejano pasado también sin respuestas una especie de filo metálico se clavó profundo debajo de la uña de un dedo, en uno de sus pies. Luego otro, y otro, y otro más. Sentía los borbotones líquidos recorrer la piel. Era la sangre. Estaba débil, cada vez más. Perdía el conocimiento y de inmediato recibía una cantidad de agua helada en el rostro, con tal fuerza que lo reanimaba, acompañada luego de un shock eléctrico. Parecía haber superado la prueba una vez más, pero el mismo ritual comenzaba ahora en los dedos de las manos. Las uñas saltaban pegándose algunas en los brazos, sobre la espesa sangre no podía siquiera decidir suicidarse estaba agotado moribundo cada vez más débil durmiéndose o muriéndose de a ratos a pesar de los baldazos de agua helada y los shocks eléctricos una voz suplicante llegada desde sus adentros que solo él escuchaba Continuaba pidiendo perdón, perdón, perdón. Creía estar al límite de sus resistencias cuando sintió un pequeño metal curvo colocarse debajo de las pestañas inferiores de uno de sus ojos. Creyó sentir una cuchara, luego otra similar por debajo de la ceja encima de las pestañas superiores y ya pudo saber y el horror se volvió a apoderar de él pensó que el suplicio de los tremendos dolores duraría eternamente y que el verdadero castigo consistía en no dejarlo morir cuando sintió el metal curvo de los supuestos utensilios penetrar el hueco ocular arrancando el ojo de cuajo. Por suerte, logró perder el conocimiento. Volvió así a conocer la paz interior por algunos segundos. No sabía cuántos. Su ojo, aunque ya no estaba, continuaba doliendo mucho. Sentía el hueco ocular repleto de trapos o algo así, envueltos y colocados dentro, a presión. Mojados, o quizás empapados en su propia sangre que continuaba chorreando sobre su mejilla. De pronto escuchó el chorro abundante de una canilla abierta. Escuchó. Era la primera vez que sus oídos escuchaban algo además del silencio, desde que todo había comenzado. Mesuradamente se alegró, quizás ya había sufrido lo suficiente y todo estaba volviendo lentamente a la normalidad. Desconfiado, pero con cierta esperanza, se mantuvo atento y esperó. Escuchó la apertura de otra canilla, y luego varias más. Eran chorros de agua saliendo con fuerza creciente. Sus oídos sentían el ruido de verdaderas cataratas. Y el esperanzado alivio de descubrir que volvía a escuchar. Aunque su cuerpo permaneciera aún dentro, de la imaginaria armadura metálica que lo aprisionaba. Se fue convirtiendo en una nueva preocupación al comenzar a sentir gotas de agua que salpicaban todo su cuerpo. Parecía que toda la habitación se estaba inundando. La cama empezó a moverse y luego a flotar, elevándose. Después se tambaleó y se hundió, y él, junto con ella, su rocoso cuerpo mutilado se sumergió hasta un fondo que él no veía. Todo continuaba siendo oscuridad. Ya no podía respirar. En un par de minutos llegaría lo que tanto había esperado. Y ya no dolerían más su ojo ni las carnes sangrantes de los dedos sin uñas ni sus entrañas pero de pronto las aguas de este inmenso mar que los sumergía definitivamente empezaron a disolver la imaginaria armadura metálica liberando su cuerpo comenzó a moverse a breasear como un bebé la oscuridad se fue aclarando el pegajoso párpado del único ojo sano que le quedaba se abrió y le dolió por la intensidad de la luz diurna. A través de los cristales del agua pudo ver las playas, se emocionó, quiso gatear para salir, quiso gritar de júbilo, pero entonces el mar comenzó a elevar pronunciadamente la temperatura de sus aguas hasta llevarlas a su punto de hervor. El dolor abrió su boca en una última mueca y aquellas finalmente lo cocinaron por fuera y por dentro. Su pesado cuerpo fue cayendo en las profundidades, sumergiéndose definitivamente con su único ojo Aún abierto, pero ya sin vida. El 7 de febrero de 1979 murió en extrañas y confusas circunstancias, ahogándose al introducirse en el mar de las playas de Bertioga, en Brasil. Luego de transcurridos los años, sólo los análisis de ADN pudieron confirmar sin lugar a dudas que los restos pertenecían al doctor en medicina Joseph Mengele.